Para cambiar el idioma en Disney+, no lo pueden hacer desde Roku, ni de Android TV, ni en ningún lado. Habitualmente, eh, la mayoría de las configuraciones de algunos servicios de streaming, hay que hacerlo desde una computadora. Para hacer eso, entramos en, la, en el sitio web, en este caso en Disney+, vamos arriba, editar perfil, elegimos el perfil que queremos editar, con el lápiz hacemos un clic con el botón izquierdo, vamos hacia abajo, y acá donde dice idioma lo cambiamos, tocamos y lo cambiamos, hay gente que no le gusta el español el español y prefiere el español latino, lo que hacen es pasarlo de un lado ahí ves, ahí vuelve a cargar ahí está en español ahí lo estaría cargando todo en español de vuelta pero a mí no me gusta el español, yo quiero el español latino el español latino, de la, latinoamérica tarda de vuelta, vuelve a cargar de vuelta y listo, de esa manera cambias el idioma, pones listo en la parte de arriba y listo, ya entrarías al perfil y ya estaría configurado en la computadora ahora este cambio que vos acabaste de hacer acá en la computadora lo vas a tener también en el Roku o en cualquier dispositivo que esté conectado a la televisión pero que les sirva, que les guste y que estén bien recuerden que tienen que entrar en cada perfil y cambiar el idioma al idioma que les gustaría tener. Y dentro de cada película tienen que configurar igualmente si quieren el subtítulo o no lo quieren en el subtítulo o en el audio que quieren. Eh, para que funcione. Con este cambio en esos perfiles que cambiaron va a aparecer. Bueno, les voy a dejar acá unos videos. Si les interesan para ver, suscríbanse, pongan me gusta, hagan comentarios. Este video lo construí. Gracias a un comentario de esta persona, gracias a él, están viendo el siguiente video. Que estén bien, hasta la próxima.